Vale, pues yo creo que vamos, hemos dejado ya unos minutos de cortesía y, y vamos a comenzar. Eh, buenas noches a todos. Eh, yo soy, bueno, me, me llamo Patricia Lorenzo, soy la presidenta de Red Madre en Valencia y miembro de la plataforma Sí a la Vida. Eh, para celebrar el Día de la Vida, el 25 de marzo, la plataforma Sí a la Vida de Valencia organiza de todos los años varias actividades que suelen llevarse a cabo a lo largo de, de una semana. Las actividades siempre han, han estado relacionadas con, prácticamente vamos desde que yo estudié la plataforma, han estado relacionadas con la defensa del no nacido. Pero lamentablemente ahora tenemos que añadir una nueva temática y dar esta nueva batalla. España, como sabéis, se unió el jueves pasado, el 18 de marzo, a, a Holanda, a Bélgica, a Luxemburgo y a Canadá ...para convertirse en uno de los primeros países del mundo que regula la eutanasia. Como sabéis, el Congreso de los Diputados, con 202 votos a favor, 141 en contra y dos abstenciones... ...aprobó una ley promovida por el PSOE que entrará en vigor dentro de, en junio, dentro de tres meses. En este contexto, no solo las aso asociaciones que defendemos la vida, sino todos, yo creo que todos, tenemos la obligación moral de dar esta batalla en un asunto capital ¿no? que, que yo creo que ataca de forma muy agresiva la, la dignidad humana y, y es importantísimo que hagamos frente a, a la manipulación y al engaño que existe sobre este tema ¿no? y que ya existió con, con el aborto. ¿no? Luego yo creo que entraremos en, este, en, en cómo nos van convenciendo ¿no? de que lo malo no es tan malo. Entonces, bueno, para dar luz en este asunto hemos organizado esta mesa redonda eh, y bueno, si alguna ventaja tiene el hecho de no poderlas hacer estas actividades de forma presencial es que nos está permitiendo llegar a muchas más personas que se están conectando de toda España, también nos permite pues, hacer un debate a estas horas, ¿no? que si fuera presencial sería bastante complicado, y bueno, yo creo que lo más importante es que podemos contar con ponentes de, de primer nivel, ¿no? Que, que no hace falta que se desplacen y que son personas que normalmente tienen poco tiempo y que esto no les supone tanto, tanto esfuerzo, ¿no? Eh, nuestros invitados, como sabéis, son Encarna Pérez, que es doctora de bioética y enfermera y responsable de formación de la Fundación Vía Norte Laguna Está también el doctor Manuel Martínez Sellés, que es catedrático de Medicina y presidente del Colegio de Médicos de Madrid y Chaume Vives, que es periodista y portador de vividores eh, El primero en participar será el doctor Manuel Martínez Sellés, ¿no? Está casado es padre de ocho hijos, es el presidente, ¿no? últimamente está saliendo muchísimo en los medios eh, por este tema, es el presidente del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid, es catedrático de medicina, es profesor en la Universidad Europea de Madrid y la Universidad Complutense de Madrid, es jefe de la sección de cuidados cardiológicos agudos del servicio de cardiología en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Y es el presidente electo de la Sociedad Española de Infecciones Cardiovasculares. Como decía, yo creo que se ha convertido en un referente en España para argumentar en contra de, de esta ley, ¿no? de la eutanasia. Eh, va a explicarnos qué es la eutanasia, qué supone esta ley para los médicos y sanitarios, para las familias de los enfermos y sobre todo para las personas que encontrándose en una situación grave se pueden ver, iba a decir amenazadas, pero también se pueden ver tentadas a, a la eutanasia, ¿no? Pues cuando quiera tiene la palabra el doctor Manuel Martínez. -Seller. Muchas gracias. Muchas gracias Patricia. Eh, lo primero eh, agradecer la invitación para estar aquí. Eh, con vosotros, aunque sea virtualmente y también eh, en, en un panel en el que hay eh, personas que creo que van, pueden aportar muchísimo y aprovecho también para felicitar a Encarna en el día de su santo, ¿no? Eh, bueno, voy a eh, presentar eh, algunas diapositivas, entonces eh, voy a compartir, intentar compartir con vosotros. Espero conseguirlo, creo que, que está funcionando. Eh, bueno, yo voy a, de forma breve, porque creo que es importante que dejemos un tiempo extenso para preguntas, comentarios, etcétera. He dado algunas pinceladas eh, de por qué esta ley, que además... Eh, de forma, no sé si maquiavélica o diabólica, el día de la vida pues es el día que se ha publicado la ley en el BOE Porque esta ley de la eutanasia pues, va contra la esencia de la medicina ¿no? Y lo primero que tendríamos que empezar aclarando es qué es la eutanasia Hay mucha confusión aquí, eh, a veces es confusión por falta de, de formación pero cada vez veo más que hay una confusión perseguida, interesada. ¿no? Tenemos el hándicap que eutanasia etimológicamente significa buena muerte, que tiene poco que ver con el significado real de eutanasia. la Eutanasia sería cualquier acto que provoca deliberadamente la muerte de un paciente. Sería algo así como el homicidio por compasión. Tengo una persona que está sufriendo, entonces para evitar que siga sufriendo la mato. Es muy importante saber cuál es la intención del acto. Es decir, eh, si mi intención es matar a esa persona, independientemente de que yo le inyecte un veneno o de que eh, pues, le retire una nutrición o una hidratación a un paciente que no está capacitado para nutrirse o hidratarse, eso sí, si lo hago con el objetivo de matarle. ¿no? Es muy importante ver cuál es la intención. Bueno, desde hace ya casi 2.500 años, que el juramento hipocrático, tanto en su versión original, como luego veremos en sus actualizaciones, pues ya de forma clara eh, prohibía la eutanasia, diciendo pues que no accedería a pretensiones que busquen la administración de venenos. Bueno, uno puede decir, pero es que hoy en día los médicos no judan por Apolo, etc. Y eso es cierto, ¿no? O sea, el juramento hipocrático desde el año 1948 que se actualiza en la declaración de Ginebra, pero la última actualización, que es del 2017, sigue eh, pues poniendo de forma muy clara velar con el máximo respeto por la vida humana. Pero no solo el juramento hipocrático, sino si, no, si nos vamos a distintas normas internacionales y en concreto yo ahora, como ha dicho Patricia, que como soy presidente del Colegio de Médicos de Madrid, pues me voy a fijar en la Asociación Médica Mundial. ¿no? La Asociación Médica Mundial sería un poco como la unión de todos los colegios de médicos. ¿no? Pues eh, en la declaración... Que tiene sobre la eutanasia, el suicidio con ayuda médica, que es de octubre del 2019, pues es difícil ser más categórico. ¿no? La Asociación Médica Mundial se opone firmemente a la eutanasia y al suicidio con ayuda médica. ¿no? Pero también es contraria a las normas nacionales. Todos los médicos en España tenemos un código deontológico, que además es un código deontológico relativamente reciente, tiene menos de 10 años. Y este este código deontológico también es muy categórico. El médico nunca provocará intencionadamente la muerte de ningún paciente, ni siquiera en casos de petición expresa por parte de este. Es decir, y el gobierno acaba de aprobar una ley que además entra en vigor dentro de muy poco tiempo, en tres meses, que va contra el código deontológico que tenemos vigente los médicos en España. No solo eso, va también contra el informe del Comité de Bioética, que es el máximo órgano asesor del gobierno en esta materia, que en el año 2020, pues en un informe dice cosas también tan claras como esta, ¿no? Que la eutanasia y o auxilio al suicidio no son signos de progreso, sino un retroceso de la civilización, ¿no? Nosotros también desde el Colegio de Médicos, Farmacéuticos y Odontólogos pues hemos denunciado algunas cosas que son particularmente graves eh, en esta ley, como por ejemplo que se vaya a considerar la muerte provocada por eutanasia, que por definición no es una muerte natural, a efectos legales se va a considerar a todos los efectos como muerte natural. Bien... Eh, en el Colegio de Médicos tenemos un comité de profesionalismo pues, que hizo un documento extenso eh, analizando eh, la proposición de ley y, bueno, sin querer eh, insistir en todos los puntos, el primer punto que a mí sí me parece muy importante es que la eutanasia no es un acto médico, es decir, los médicos no estamos para esto, los médicos estamos para curar, para tratar, para paliar y, por lo tanto, si el gobierno tiene esta intención, pues tendría que plantearse el eh, generar una profesión que se dedique a esto, porque los médicos no nos dedicamos a esto. No, no solo eso, que se ha aprovechado un momento de pandemia en el que está eh, la sociedad en una situación que no se puede manifestar, en el que estamos los médicos y otros profesionales sanitarios, luchando por mantener con vida pacientes con infecciones graves por coronavirus se ha aprovechado para durante la pandemia porque todo el trámite se ha hecho durante la pandemia para sacar de forma acelerada esta ley sin haber hablado con las profesiones, sin haber estudiado alternativas y sobre todo como luego nos comentaba Encarna en un país en el que hoy, por hoy tenemos ya Incluso antes de la implantación de esta ley Unos cuidados paliativos muy poco desarrollados ¿no? También traía algunas consideraciones Que ha hecho la Asociación de Bioética de Madrid Señalando cosas que son particularmente graves ¿no? eh, La primera, que esta no es una ley para casos excepcionales eh, Se incluye, por ejemplo, la fragilidad progresiva La fragilidad progresiva, pero pues es que incluso... El mismo envejecimiento pues, se puede acompañar de una fragilidad progresiva El sufrimiento crónico de enfermedades pues, no sé, Una diabetes, una artrosis bueno, Esto es una ley que, que es confusa y además confusa de forma intencionada La misma ley no habla de eutanasia, que esto me parece muy grave Habla de ayuda para morir Intentando que haya una confusión con eutanasia y los cuidados paliativos eh, cuando son dos cosas que son totalmente opuestas, ¿no? lo de la muerte natural que ya he comentado antes, los plazos que se dan que son extraordinariamente cortos, además eh, es escandaloso que no se exija una valoración por parte de psiquiatría cuando la Sociedad Española de Psiquiatría calcula que eh, hasta el 90% de estas peticiones pueden tener que ver con psicopatologías, con depresiones patológicas, pues con esquizofrenias o con otras enfermedades mentales. Luego se le da mucha, eh, mucho poder al médico, un único profesional sin que haya una intervención de un notario eh, pues va a poder eh, determinar si eh, un paciente eh, está incapacitado. ¿no? Todos los plazos que se ofrecen son muy cortos, son muy cortos. Por ejemplo, para ofrecer un plan de cuidados se ofrecen solo dos días. Si es que dos días prácticamente no da tiempo ni a contactar, ni a interconsultar a cuidados paliativos, a trabajo social. Y además, si abre un posible coladero, que es en caso de muerte o pérdida de capacidad de inminentes, un solo médico sin ningún tipo de control pues, eh, puede eh, realizar esto, aparte en un caso de, de eh, muerte inminente, cuando es cuando menos sentido tiene esto porque se puede hacer sedación paliativa. ¿no? Luego, aunque tampoco menciona el suicidio asistido, cuando describe el suicidio asistido, pues se dice que el médico después de prescribir la sustancia tiene que observar y apoyar al paciente hasta el fallecimiento. Esto me parece grave porque en Odegón, donde no tienen aprobada la eutanasia, pero sí el suicidio asistido, la eutanasia solo está aprobada en este momento en Europa, en el Benelux y en el resto del mundo, en Canadá y Colombia, en todos los demás países, pues si alguien mata a un paciente va a la cárcel. Bueno, pero en Odegón sí si se permite el suicidio asistido, pero lo que se ha visto es que hasta un 35% de los pacientes a los que los médicos dispensan estos preparados para que se suiciden, no se los llegan a tomar. Y a mí como presidente de Colegio de Médicos lo que me parece más grave es que se vaya a hacer un registro de los profesionales sanitarios que vamos a hacer objeción de conciencia, es decir, vamos a figurar en una lista negra que no sabemos qué consecuencias puede tener eso, tanto a nivel laboral, de promociones, etcétera Bueno, traía también unas pinceladas de un comunicado que han hecho los médicos de toda Andalucía. Esto es eh, la agrupación que une a todos los colegios de médicos de todas las provincias de Andalucía. Que bueno, un poco para ver cómo de forma eh, reiterada pues eh, los colectivos médicos De forma muy mayoritaria estamos eh, contra esta ley y contra la eutanasia, porque es que la eutanasia pues, va contra la deontología médica, contra el juramento hipocrático y contra la eh, misma práctica de la medicina. ¿no? Eh, es una ley que además ha sido redactada. No solo de espaldas, sino contra la opinión de la profesión médica. Esto llama mucho la atención. Eh, es como si se hace una ley sobre la estructura de los edificios y no se pide la opinión a los arquitectos. ¿no? Bueno, en este caso no se ha pedido la opinión porque se sabía qué, qué opinión íbamos a dar, pero es particularmente indignante que se saque esta ley sin pedir eh, una opinión a los médicos que estamos implicados en ella. ¿no? Y es que la eutanasia va a destruir la relación de confianza médico-paciente. Hoy cuando un paciente va a un centro de salud o va a un hospital en España, pues va con la seguridad que los médicos eh, vamos a hacer lo que es bueno para él. Y esto se va a perder. Y, y me parece muy triste que se vaya a perder esto. No solo eso, sino que se va, a, va a haber menos motivación, eh, sobre todo para las empresas farmacéuticas en hacer inversiones para descubrir nuevos tratamientos pues yo eh, que sé pues sobre alzheimer eh, o cáncer avanzado si al final se está haciendo eutanasia a los pacientes que tienen estas enfermedades pues quitamos eh, motivaciones para que la medicina siga progresando ¿no? bueno, la eutanasia sobre todo para quienes es peor es para el paciente pero también deja a los médicos eh, que la practican se quedan emocional y psicológicamente afectados ¿no? y luego eh, los médicos habitualmente ante una situación clínica similar el tratamiento que damos a nuestros pacientes también suele ser similar y por lo tanto la eutanasia es un camino de no retorno un médico que hace eutanasia, cuando vuelva a tener un paciente en una situación parecida, su tendencia va a ser también hacer eutanasia. La eutanasia es particularmente peligrosa para los más débiles, para los más débiles desde el punto de vista clínico, pero también para los más débiles desde el punto de vista socioeconómico. Y por eso me parece una gran falacia que esta ley de la eutanasia se haya vendido como una ley progresista, como una ley de izquierdas, cuando precisamente los más afectados por esta ley van a ser aquellas personas con menos recursos. De hecho es interesante saber que tanto en el año 2018 como este año, a principios de año, cuando se presentó una ley parecida a esta en Portugal, el partido comunista portugués votó en contra. Gracias a eso no salió la ley en el 2018, en el 2021 ha salido, pero allí el sistema es distinto y antes de que te entre en vigor, pues el Tribunal Constitucional ya ha dictaminado que la ley es inconstitucional, como parece ser que también es esta, pero bueno. Llevamos ya casi 11 años esperando que se pronuncie el Tribunal Constitucional sobre la ley del aborto, con lo cual a saber cuánto, cuánto tiempo tardará en pronunciarse sobre si esta ley es constitucional o no. Y además, es una ley que, que se defiende para promover la autonomía. La mayoría de las personas que defienden esta ley, al menos el motivo que... Eh, arguyen es la defensa de la autonomía, independientemente de que haya otros motivos, entre ellos los económicos. En Canadá, con una población similar a la nuestra, se calcula que solo de ahorro de cuidados médicos en un año de implantación de la ley de eutanasia se han ahorrado más de 100 millones. No solo eso, que a eso habría que sumar pues, todo el ahorro. De las pensiones que están cobrando la mayoría de estos pacientes ¿no? Pero bueno, cuando se dice que se defiende la eutanasia Para promover la autonomía de los pacientes Se está olvidando que paradójicamente El mensaje que se les va a dar eh, a estos pacientes Y sobre todo, insisto, aquellos que tienen situaciones más débiles También desde el punto de vista socioeconómico Es que son una carga, que es una carga para la sociedad Que es una carga para sus familias Con lo cual pues, se convierte en un arma de coacción también qué va a pasar con las relaciones familiares, es decir, ya cuando eh, un hijo lleva a su padre al hospital pues eh, ya no se sabe si a lo mejor lo que quiere es la herencia, no sabemos qué va a pasar eh, con el eh, trasplante de órganos, ¿no? en Holanda ya se está haciendo trasplante de órganos que provienen de casos en los que se les ha realizado la eutanasia ¿no? y se va a retrasar aún más el desarrollo de los cuidados paliativos que, que están ya muy infradesarrollados Y además en estos países eh, que aprobaron la eutanasia ya hace tiempo Porque por ejemplo en Holanda se aprobó la eutanasia pues, ya hace 17 años Se ha visto que al final es incontrolable Y hoy en día se está haciendo eutanasia en Holanda a ancianos con demencia, a niños con discapacidad, a pacientes con enfermedades mentales Es decir, se está haciendo eutanasias en situaciones clínicas que ya la misma situación clínica impide al paciente que la solicite Para que ya para ir terminando, ¿no? para, para que nos hagamos una idea de hasta dónde se puede llegar en esto eh, eh, Algunos autores que defienden lo que es el aborto postnatal, es decir, nace un niño, un niño sano pero hay quien defienda que si a los padres no les viene bien, desde el punto de vista económico, social, pues que se debe permitir matar a ese niño. ¿no? Bueno, y este era un proyecto de ley que no llegó a presentarse en Holanda, pero que de hecho era de un partido que estaba en la coalición de gobierno, pues que plantearon la posibilidad de una pastilla letal, ¿no? que cualquier holandés fuese a la farmacia con su DNI, si tenía más de 70 años, pues le daban un kit de suicidio, ¿no? Uno de estos eh, que eh, intentó copiar Jaume, como luego no sé si nos, nos contará. ¿no? Bueno, con esto termino. Cuatro motivos principales por los que creo que la eutanasia es inaceptable, hay muchos más, pero bueno, a mí el que más me preocupa es el primero, es cómo la eutanasia destruye esta relación de confianza médico-paciente, la pendiente resbaladiza, es una situación eh, incontrolable y, y en muy poco tiempo yo creo que eh, en España se va a estar haciendo eutanasia a pacientes que no lo han solicitado. La falta de autodeterminación real, es que cuando un paciente pide eutanasia, eh, pues como he dicho antes, puede haber psicopatologías por detrás. Muchas veces el paciente lo que te dice es, doctor, yo no quiero vivir así, pero ese así es importante, es decir, eh, el paciente lo que está pidiendo es que le traten, que le cuiden, que estén pendientes de él. Y eh, la reducción de los cuidados paliativos, que ya están muy infradesarrollados. Muy bien, pues con esto eh, yo dejo de compartir y eh, doy la palabra ya a Patricia que introducirá a Encarna. Sí, muchísimas gracias Manuel, muchas gracias. Sí, ahora va, cedo la palabra a, a Encarna Pérez. Eh, la doctora Encarna Pérez eh, es diplomada en enfermería, es doctora en bioética, es licenciada en antropología social y cultural y es máster en bioética. Es vocal de la Asociación Española de Biótica y Ética Médica y tiene numerosas estancias en unidades de cuidados paliativos de ámbito internacional. Eh, la doctora Encarna Pérez nos va a explicar en qué consisten los cuidados paliativos y cómo se aplican en España. Lleva cerca de 20 años dedicándose a atender pacientes paliativos y yo creo que desde su amplia experiencia nos comentará también qué ha aprendido ¿no? desde el punto de vista personal al, al cuidar a este tipo de, de personas. Y antes de que la doctora Encarna Pérez tome la palabra, quería decir a todos los, los asistentes a, este, a esta mesa redonda que, que tenemos el chat para que puedan hacer sus preguntas por ahí. Estoy viendo que algunos han levantado la mano en el, en el Zoom. Pero no me atrevo a darles la palabra porque ha podido ser por mejor. Entonces prefiero que escriban las preguntas en el chat y nosotros, yo, yo misma, las voy, las voy enunciando. Pues nada, muchas gracias. Eh, Encarna, cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias, Patricia, y a todos los organizadores por esta magnífica sesión que me parece muy importante y muy necesaria hoy en día, ¿no? Y también a Manuel, por su felicitación, también le agradezco. Bueno, pues eh, yo llevo, como bien has dicho, casi 20 años trabajando en la Fundación Vía Norte Laguna, que hizo su andadura en el 2002, y tenemos el hospital más grande de cuidados paliativos de España, el segundo de Europa, y en el que nos hemos formado pues, bastantes compañeros en Estados Unidos y en Inglaterra para, para poder dar los mejores cuidados a nuestros pacientes. ¿no? Y lo que sé, entre otras cosas, es porque me lo han enseñado, ¿no?, nuestros, nuestros pacientes y los familiares. Puedo comentar que ayer me llenó de orgullo una alumna de enfermería que estaba haciendo prácticas y al cruzarme con ella, pues le dije qué tal iba, cómo, cómo iba su, su aprendizaje, ¿no? Y me contestó, estoy súper satisfecha. Eh, estoy viendo cómo ayudar a que una persona muera con dignidad y realmente esto, esto me, me está sirviendo muchísimo. ¿no? Otro, otro estudiante, digo, porque, porque al ser la responsable académica me relaciona mucho con los estudiantes también, otro estudiante al que le pregunté la semana pasada, eh, le, le dije, bueno, que, ¿cuál ha sido tu primera impresión que, que, que te llevas? ¿no? Y dijo, es que me he dado cuenta cómo nos interesamos por cada paciente y cómo está, dice, eh, he visto cómo les preguntamos a los pacientes, qué necesita, cómo se encuentra, que, cómo está viviendo su enfermedad y, y verles tranquilos, verles apacibles, pues realmente eso es un gustazo, no poder atender así a los pacientes. Entonces realmente esto es lo que nosotros cada día vivimos, aprendemos de, de nuestros pacientes a poderles cuidar cada día más. Los cuidados paliativos es una especialidad reconocida en muchísimos países, desgraciadamente en España no está reconocida y también estamos pues, intentando por todos los medios reclamar esa formación porque aquí tenemos a, dos, a, a nuestro doctor Don Manuel que que sabe muchísimo de cardiología, pero sería inaudito, ¿no?, que un paciente que necesitase una cirugía cardiovascular, pues se le dijera, mire, le va a operar un médico, pero un médico recién terminada la carrera, es médico, eh, pero probablemente no sepa mucho de cirugía cardiotorácica, y diríamos, pero bueno, eso es inaudito, ¿cómo, cómo puede ser?, ¿no? Yo quiero que, que le opere a este familiar o que me opere a mí un especialista, ¿no?, bueno, pues de la misma manera necesitamos que en cuidados paliativos también haya profesionales preparados y que se reconozca esta especialidad porque eh, los pacientes al final de vida puede ser que fallezcan apaciblemente, tranquilamente y que sean muy bien atendidos por su centro de salud, por su médico de atención primaria, su enfermera de atención primaria, pero si hay algún síntoma descontrolado, si hay problemas, pues necesita de los expertos. Para eso estamos nosotros, para intentar ayudarles. Y los pacientes en cuidados paliativos mueren en paz y mueren con, con mucho sosiego. O sea que es falso cuando se aboga por la eutanasia porque los pacientes mueren con mucho sufrimiento. Si esto es así, si esto ocurriese es porque no están cuidados en nuestras unidades. Y desgraciadamente, más o menos, hay distintas estadísticas, pero más o menos el 50% de las personas que necesitan cuidados paliativos en España no las tienen, no tienen cuidados paliativos. Y sería una pena, ¿no? Cualquiera, yo suelo decir que cualquiera de los papás, que a lo mejor hay aquí muchos presentes si tiene cualquier problema con su niño, tiene su pediatra de referencia y ante cualquier situación que, que necesite una atención médica va a tener ahí su interconsulta. ¿no? Pues de la misma manera necesitaríamos que toda persona que necesite cuidados paliativos pues que lo tenga y, y esto no es así. Entonces primero vamos a atender a los pacientes al final de vida y sería realmente muy triste que un paciente muriese con sufrimiento porque no tuviese un experto que le pudiera ayudar y que pudiera pues consolar y, y ayudarle en estos momentos finales. Nosotros atendemos pues, cuatro dimensiones o cuatro esferas, que son la parte física, que normalmente es por la que más nos suelen consultar, lógicamente, si, sobre todo si vienen a la parte hospitalaria, pero bueno, eh, junto con, con los problemas físicos, tenemos los psicoemocionales, nos importa mucho cómo está viviendo el enfermo esa enfermedad, si tiene miedo, si tiene pánico, si no puede dormir, si, si le preocupa, si ha aceptado su enfermedad, su situación... Bueno, pues todos esos asuntos nos importan muchísimo. Los aspectos sociales, no solo atendemos al paciente, sino también a la familia. Les, les apoyamos, vemos quién es el cuidador principal, qué carga lleva, si, si se, la dinámica familiar se ve alterada. En muchas ocasiones pues, vemos que, que conviven varias generaciones y a lo mejor pues, hay, hay alguna que, que está francamente afectada, pues ahí compartimos. Eh, vemos pues, también cómo les vamos preparando para el momento del fallecimiento, pues cómo va a ser después el duelo. Hacemos el seguimiento en el duelo, procuramos que, que sea lo más normalizado posible, evitamos ese duelo patológico vemos qué recursos económicos y sociales tienen e intentamos pues, apoyarles y darles soporte. Y luego pues, también la dimensión espiritual. ¿no? Todos en nuestra vida pues, tenemos unos planteamientos existenciales y en el momento pues, de la vida final pues, también nos planteamos esas cuestiones que a lo mejor hemos tenido más despiertas en la adolescencia y volvemos a plantearnos ¿no? qué ha sido mi vida, a qué me he dedicado, eh, cuáles han sido los tesoros, las cosas importantes en mi vida, eh, qué he hecho bien, qué he hecho mal, eh, que, quién está a mi lado y ahora cuando me falle, cuando fallezca, ¿dónde voy a ir? Eh, ¿Qué va a ser de mí? ¿no? Y algo que es universal es la necesidad de perdonar y de pedir perdón. Y hay muchísimas reconciliaciones al final de la vida. ¿no? Muchas veces es lo único que que a una persona le puede, le puede estar incomodando, le puede estar preocupando. Así que, pues todos estos aspectos atendemos en cuidados paliativos, de tal manera que queremos que nuestros pacientes fallezcan en paz, eh, relajados, tranquilos, rodeados de sus seres queridos. Nosotros hemos tenido la suerte que ahora con la pandemia del COVID, pues al ser un centro concertado con la Comunidad de Madrid, nos derivaban muchos pacientes que estaban con una situación de enfermedad terminal y tristemente con, habían, se habían contraído el COVID. ¿no? Y hemos podido dejar siempre un familiar a su lado. Y, y muchos familiares nos, de, nos daban muchísimo las gracias ¿no? porque habían podido despedir a su ser querido. Y a la vez, pues también los pacientes eh, agradecían ¿no? eh, eh, tener a un familiar a su lado nos importa muchísimo tanto el paciente como la familia ¿no? cómo viven la enfermedad como lo que necesitan así que eh, necesitamos ¿no? eh, desarrollar muchísimo esta especialidad que haya muchas más camas para atender a estos pacientes y una sociedad puede decirse que es tanto más grandiosa cuanto que cuida a sus seres más débiles, más indefensos, más vulnerables y, y todo lo contrario. ¿no? Podríamos decir que, que es una sociedad brutal, una sociedad asesina, la que quiere eliminar, ¿no? la que no protege a, a sus seres queridos. En estos momentos de pandemia en la que nos piden a los sanitarios que demos todo lo que podamos de nosotros mismos, Hemos tenido la desgracia de que ha habido muchos compañeros que han perdido la vida. En nuestro hospital eh, falleció nuestro capellán y falleció uno de los voluntarios que llevaba muchos años y que acompañaba a muchos pacientes. Pues se nos ha pedido ¿no? que, que, que hagamos todo lo posible por ayudar y acompañar a estos pacientes y ahora pues la ley nos dice que les asesinemos, que les quitemos la vida, ¿no? Eh, es un contrasentido. Tenemos, es algo que, que está fuera de razón y tenemos que procurar pues, eh, eh, desarrollar en esta cultura una cultura del cuidado. ¿no? Me parece pues, que una buena forma pues, es en, también en los colegios, en los niños, ¿no? que se vuelva a convivir esas tres generaciones, si es posible, o por lo menos pues, ayudar y enseñar el respeto a los mayores, Cómo es una grandeza la oportunidad de cuidar a, a las personas, ¿no? Es duro, es cansado y, y lo vemos en nuestros familiares que están a pie de cama, pues como, como para ellos a veces es agotador, pero por otra parte con una gran satisfacción. Cuando, cuando estamos con los familiares, ¿no? Pues nos dicen eh, qué que, que gran consuelo tengo ¿no? de, de estar aquí con mi ser querido, agotados en muchos casos, pero por otra parte pues con una gran paz y una gran serenidad y, y ahí estamos, ¿no?, para apoyarles y para estar a su lado. Bueno, preferiría dejarlo aquí si les parece y, y contestar después a lo que les interese, ¿no?, a las preguntas que quieran, porque yo podría seguir hablando, pero me parece que puede ser más interesante responder a las preguntas que, que a ustedes quieran, ¿vale? Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Encarna Pérez. Sí que está habiendo preguntas y, y sí que yo creo que es mejor dejarlas para, para el final. Ahí están habiendo preguntas muy, muy interesantes. Las, las hacemos yo creo que al final. Eh, voy a presentar a, a nuestro último ponente, que es don Chaume Vives. Eh, Chaume es periodista. Eh, resulta difícil eh, presentarle, eh, porque es muy, es muy original, ya, ya, ya lo veréis, ¿no? Pero es. es es periodista, es escritor, ha publicado numerosos ensayos periodísticos y ha producido y dirigido dos documentales sobre los cristianos perseguidos en, en Irak. Eh, también tiene publicaciones sobre el mundo de la pobreza, eh, porque dos años, durante dos años se adentró por inmersión, porque es por inmersión, en, en Barcelona, ¿no? en, el, en el mundo de la pobreza. Eh, ahora es el, el portavoz de, de Vividores. Se ha convertido pues, en, en otro referente, ¿no? en la visualización, yo diría que es en la visualización social de la sociedad en su conjunto, no tanto de los médicos, eh, de la lucha contra la ley de eutanasia en, en España. Eh, nos va a explicar su proyecto, en qué consiste Vividores y qué iniciativas han llevado a cabo, eh, cuáles tienen en el horizonte, porque seguro que tienen más en el horizonte, ¿Y cómo cree que ha sido recogido esto por, por la sociedad y cómo ha influido en ella? Pues sin más, ya te cedo la palabra, Chaumé. Muchas gracias. Hola, Patricia. ¿Qué tal? Muchas gracias. Muchas gracias por haberme invitado. Muchas gracias a los que estáis aquí al otro lado, aunque no, no os veo y esto hace que sea un poco raro. Eh, lo que vamos a vivir hoy es un poco lo contrario de lo que en las voces de Canadá, ¿vale? En las voces de Canadá, guardaron el vino bueno para el final, hoy han guardado el vino rancio, ¿vale? pero vamos a salvarlo como podamos. Eh, voy a ser muy breve porque tampoco tengo mucho que decir. Entonces, eh, voy a explicar un poco lo que es Vividores, el porqué y un poco lo que hemos hecho y luego ya pues eh, para, para las preguntas que podáis tener. Entonces, Vividores nace de la inquietud de la ACDP, de la Asociación Católica de Propagandistas que escoge para este año ¿no? el tema de la vida. ¿no? Entonces la idea de la asociación era pues, bueno, la vida, ¿no? que la vida comprende desde la concepción hasta la muerte natural, pero también lo que hay entre medias, ¿no? porque muchas veces pues, hablamos mucho del momento de la concepción, hablamos mucho del momento del final y nos olvidamos de lo que hay pues, a mitad de camino, ¿no? que también es importante. Y entonces la idea era un poco abarcar todo eso, ¿no? pero claro, el gobierno pues... En su afán de ir abriendo fuegos e ir eh, quemando pues, todo lo que de bueno hay o de bueno queda, que no es demasiado, pues decide abrir ¿no? pues otro frente que es para aprobar, para tramitar una ley de eutanasia. ¿no? Y entonces en ese momento se decide destinar parte importante de los recursos que estaban previstos para ese tema nacional de la vida eh, que iba a ser pues, este año, concretamente al tema de la eutanasia. ¿no? Entonces ese es un poco el, el, digamos, el, el previo ¿no? de por qué y en ese y en esa decisión de la asociación pues entro yo no o sea me piden pues que si, si puedo estar un poco pues en eso no y entonces pues con un grupo de amigos montamos esto no entonces cuando empezamos a probar un poco conscientes de que empezamos tarde porque como todo no los buenos pues hemos abandonado el mundo y como hemos abandonado el mundo eh, buenos pecadores eh pero al fin y al cabo los buenos no pues hemos abandonado el mundo y cuando uno abandona el mundo pues lo cogen otros no entonces qué pasa pues que hemos empezado ahora a, a trabajar todo este tema, ¿no? con, con, con esa, con, con esa, viendo esa intención del gobierno de tramitar una ley de eutanasia, pero llegamos 10 o 15 o 20 años tarde. ¿no? Entonces, eso es importante ya saberlo de, de, de partida, para saber que el trabajo que hagas ahora, que eso ya lo teníamos muy presente, ¿no? el trabajo que hiciéramos ahora, a no ser que voy a un milagro, no iba a servir para parar la ley, sino que es un trabajo que tiene que ser continuado y que tiene que servir pues, para que dentro de 10 años, lo normal, sea que cuando alguien te diga que se quiere borrar del mapa, pues, eh, uno, que no sea lo normal decir eso, y dos, que la reacción normal a eso sea el escándalo, ¿no? De, ¿cómo, cómo? ¿Qué me estás diciendo? Que, que, que, que tu vida no tiene sentido. ¿Por qué? Cuéntame qué te pasa. Joder, menudo marrón, ¿no? Menuda mierda, tienes razón. Pero, ¿cómo que no tiene sentido? Vamos a buscarlo, vamos a verlo, ¿no? Y no lo contrario, ¿no? No, no, no el animar, incluso el fomentar que, bueno, pues que... Ah, que tu vida no tiene sentido. Bueno, pues nada, pues que vaya muy bien. Ha sido un placer compartir estos años contigo, ¿no? Entonces, para llegar a este punto ¿no? en que lo normal sea normal ¿no? y, lo, y, lo, y lo malo sea raro, pues nos queda mucho trabajo, ¿no? porque hemos abandonado el mundo. Pero bueno, no me enrollo. Entonces, cuando empezamos a trabajar para, para preparar vividores, o sea, lo que identificamos es un problema, ¿no? que es lo que os, un poco lo que os decía ahora. ¿no? O sea, ¿por qué estamos aquí? ¿no? Entonces, estamos aquí porque eh, no ha habido eh, un predebate debate o, o, o, o el debate importante, ¿no? que es el debate sobre el sentido del dolor. ¿no? O sea, sobre el sentido del sufrimiento y sobre saber si es posible una vida plena a pesar del sufrimiento. ¿no? Todos los que estéis, que no sé cuántos sois, hace un momento estaba 66, ahora solamente ya pues, quedaréis 20 o, o 15, pues los 20 que quedamos eh, tenemos una experiencia compartida y es que sufrimos, ¿no? todos. No hay nadie que nos sufra. la persona que nos parezca más feliz de nuestro entorno también sufre. Entonces, esa es una experiencia compartida por todos y luego hay otra experiencia también compartida por todos y es que nos pasamos la vida entera intentando escapar de ese sufrimiento, o sea, intentando huir de ese dolor. No, no queremos ese dolor porque somos, estamos bien hechos ¿no? y queremos eliminarlo al 100%. ¿no? Y nos damos cuenta de que es imposible. ¿no? Es decir, sufrimos y siempre sufriremos. No vamos a poder evitar al 100% el dolor en nuestras vidas. Entonces, puesto que sufrimos y siempre vamos a sufrir, aquí de lo que se trata es de ver si yo, con ese dolor que tengo, que ahora es muy pequeño, pero luego a lo mejor será más grande, o ahora es muy grande, pero luego pues será un poco más pequeño, pues ver si con ese dolor yo puedo ser feliz, ¿no? si yo puedo tener una vida plena, ¿no? o sea, ¿qué es una vida plena? Entonces, claro, yo no tengo esa respuesta, es decir, yo no me veo eh, con autoridad para decirle a alguien, pues mira, tu vida es una mierda, tío, y tienes un marrón, que te cagas, o sea, no, me, no o sea, no, pero tu vida puede tener sentido. No me veo eh, con autoridad entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos ido a buscar a gente que son verdaderos expertos en eso, o sea, que son verdaderos expertos en acumular marrones en sus vidas, pero a la vez son verdaderos expertos en vivir muy bien cargando esos marrones, ¿no? que son los vividores, y por eso la campaña es vividores, ¿no? o sea, lo primero que nos viene a la cabeza cuando pensamos en un vividor, ¿no? pues es un tío que vive a cuerpo de reino, que tiene un ritmo de un tren de vida del carajo, pero nosotros o sea, queremos reivindicar otra figura, ¿no? que es la del vividor como persona que vive, ¿no? Sin, sin censurar nada, o sea, persona que vive con todo, ¿no? con lo bueno y con lo malo, ¿no? porque la vida a veces mola, a veces no mola nada, pero siempre se sufre. Y entonces, eh, lo que hemos querido es hablar, conocer, preguntar, rascar en las vidas de esos vividores, porque o sea, lo que hemos pensado es, si a mi vida algún día llega un marrón, que llegará seguramente, como el que tiene pues, Andrés, Jordi, Rosa, María quien sea de los que, Memé Miguel, eh, Miguel, que murió ayer, me parece pues si a mi vida llega un marrón como este, ojalá pudiera vivirlo como ellos. Entonces, como lo quiero poder vivir como ellos, eh, vamos a escucharles, ¿no? Entonces, este debate sobre el sentido del dolor, yo creo que es lo más importante eh, de vividores, que quizás ha sido, eh, digamos que a, a nivel mediático no ha sido lo que ha tenido más impacto, pero sí que ha sido a nivel, que es lo que a nosotros nos interesaba, lo que ha tenido más efecto. Es decir, nosotros, un poco la idea de vividores, nosotros no íbamos a hablar. A, si en algún momento veis que me he demasiado, me lo dices Patricia, me callo, porque es que no tengo aquí, no veo a nadie, tampoco veo las caras, y no veo la hora tampoco. Eh, no te preocupes, vale. pues, vas, bien, vas vale, bien. Vale, vale. <risas> vale. Eh, pues, eh, o sea, nuestra idea con eso no era hablar al tío ideologizado que va con la pancarta a favor del derecho a morir dignamente, o el eufemismo que sea eh, porque ese tío no, no le vas a hacer cambiar de opinión y tampoco tengo especial interés en hacerle cambiar de opinión o sea, nosotros a quienes íbamos es al tío que está sufriendo, que está viviendo en el infierno y que realmente se está planteando no por una cuestión ideológica, sino por una cuestión de que tiene un gran dolor en el corazón, un gran dolor físico, se está planteando que su vida a lo mejor ya no tiene sentido, ¿no? Entonces, la idea de la campaña era hablar a esas personas, que son las personas que están sufriendo y que son los grandes olvidados, a los que el gobierno no ha escuchado, el gobierno ni nadie. Y entonces, un poco, la idea de ese pre-debate de, sobre el sentido del dolor era para, o sea, también para nosotros, ¿eh? pero especialmente para esas personas que más sufren, ¿no? que ahora mismo más están sufriendo, ¿no? Y ha sido muy bonito ver que, que, que ha llegado, porque nos han llegado muchos mensajes, llamadas, mensajes de, de teléfono, correos electrónicos, de gente, eh, diciendo, y por favor, me gustaría que me dieras el teléfono de Andrés, ¿no? porque su testimonio me ha hecho muchísimo bien, está en un momento de mi vida muy complicado, y quiero darle o sea, quiero darle las gracias por, por, por, por su testimonio, porque me ha, o sea, me ha salvado. Y entonces, en ese sentido, pues contentísimos, porque realmente son o sea, propuestas de vida transformadoras, ¿no? Y, que te, y que te hacen ver que existe un modo de vivir, eh, a pesar del dolor que todos tenemos, un, un modo de vivir que es lo más acorde a lo que, a lo que el corazón busca. ¿no? O sea, y además que no son personas, porque tampoco sería honesto por nuestra parte, eh, no son personas eh, que vivan en los mundos de yuppie, ¿no? y que te digan que la vida es fenomenal, que hay que ver la vida por el lado bueno de las, eh, por el lado bueno de las cosas, ¿no? que hay que ver pues, que todo es color rosa, tal... Eh, no, o sea, digo, esas tonterías no, o sea, no, no, no es eso, es decir, hemos hablado con gente que nos ha explicado su calvario y nos lo ha explicado pues con toda la crudeza que tiene, pues yo qué sé, pues tener un marido que se está a punto de morir, tener un hijo que no se puede mover de la cama o tener una enfermedad que poco a poco te va dejando pues sin poder hablar, sin poder comer, y sin poder hacer nada más que mover los ojos, ¿no? O sea, sin, sin, sin negar esa crudeza o sea, sin negar esa realidad, porque, o sea, presentar solo eso, eso lo, lo bello, lo bueno, lo, lo, lo, lo que todos compramos, sería injusto, es decir, es que el, el pack es entero, ¿no? O sea, es, bueno, me estoy enredando, perdón, pero la cuestión que un poco ese era el, el digamos que el, el tronco de la campaña, o sea, lo esencial, o sea, lo, lo, en lo que hemos puesto todos, los, todos nuestros esfuerzos, ¿no? Entonces, yo recomiendo que, que entréis en la web, vividores.org, hay un montón de testimonios preciosos, preciosos, o sea, es, es, es muy bonito y te enseña que, que hay una alternativa posible. ¿no? Y también nos sirve a nosotros, porque a lo mejor ahora no tenemos una gran enfermedad, pero también nos quita la paz, una tontería del trabajo, un problema familiar, un lo que sea. O sea y es muy bonito y nos, nos ayuda mucho ver que hay un modo distinto de vivir. ¿no? Y que hay unos tíos que lo han descubierto... Y que, y que no es que te lo digan y que, tú, y que sean palabras que te dicen y dices, ah, pues mira, es un, un buen speech, es un gran coach, sino que ves que realmente lo viven. O sea, que, que lo que te están diciendo es lo que están viviendo, ¿no? La alegría que viven, ¿no? Entonces, eso un poco, eh, digamos que sería el cuerpo doctrinal, ¿no? Entonces ya, si en la web veis un montón de, pues eso, entrevistas, hemos hecho una ambulancia, que es la ambulancia de los vividores, ¿no? Que ahí hemos cogido, pues gente, poco que cumple el perfil, ¿no? Para ser eutanasiada, y que son ellos los que te dicen, a ver, a ver, a ver, ¿cómo que hay gente que dice que su vida no tiene sentido? Quiero conocerles Quiero hablar con ellos, porque no puede ser que haya personas que piensen que su vida no tiene sentido. ¿no? Entonces, pues hemos hecho esta ambulancia que hemos ido un poco pues, en distintos sitios de España y lo que hemos hecho es como agradecimiento a, al testimonio de esas personas, ¿no? de, de, de su ejemplo de vida, pues les hemos querido regalar pues bueno, pues bueno, pues a Miguel, que murió ayer, pues le regalamos una, una carrera en Ferrari por un circuito de Sevilla, a Memel le hicimos una sorpresa con sus amigos. Bueno. Entonces, eso vendría a ser un poco... Pues identificamos ese problema ¿no? de no ha habido un debate sobre lo esencial, ¿no? porque vivimos acostumbrados a que hacemos así y tenemos lo que queremos. Quiero una cerveza, Globo. Quiero un no sé qué, Amazon. No me apetece caminar, patinete eléctrico, porque ya ni siquiera empujamos con el pie. Entonces vivimos como una sociedad en que tenemos lo que queremos, en la que nos han hecho creer que podemos vivir sin dolor y que el dolor es posible. eliminarlo al el 100% y eso esos falso sentir es al que nos diga eso nos engañen. Entonces, claro, están acostumbrados a, a, a, a que podemos vivir genial, con todo el momento, ¿no? la satisfacción momentánea, lo que yo quiero ahora, lo tengo ahora, lo que necesito ahora, lo tengo ahora. Claro, en una sociedad así, pues cuando de repente hemos descubierto que nos morimos y que sufrimos, pues claro, nos ha educado a huir de eso y a decirnos que eso no tiene por qué ser eh, una cosa, que, o sea, que eso no tiene por qué estar ligado a nuestra vida, o sea, que podemos prescindir de eso, hay que decirlo. Entonces, hemos querido abrir ese debate. no. Entonces, lo segundo que hicimos. Es cuando empiezas a hablar con médicos, con paliativistas, con gente que, o sea, expertos en la muerte, ¿no? que es gente que trabaja con la muerte, que están cerca de la muerte, que ven la muerte, no sé todos los días, pero muchos días en su vida, descubres que o sea, no solo la eutanasia no es una cosa compasiva, como decía Manuel, ¿no? que nos lo venden como eso, como algo compasivo, ¿no? como algo misericordioso, sino que es todo lo contrario, sino que es una cosa cruel. Una cosa en la que coinciden todos los paliativistas es que a sus manos llegan un montón de pacientes que se quieren morir, muchísimos, o sea, pero un porcentaje altísimo de los que llegan a sus manos y dicen doctor, me quiero morir. Hay ¿no? gente que tiene enfermedades terminales, ¿no? o enfermedades crónicas graves y entonces pues, que no están recibiendo los cuidados paliativos que, que necesitan, ¿no? porque como decía Encarna, en España tenemos a más de un 50% de personas que necesitan cuidados paliativos que no los están recibiendo. Entonces, claro, los médicos dicen, vale, a ver, ¿qué es lo que tú tienes? Vale, tienes esto, perfecto, ¿qué te estás tomando? Ah, vale, te estás tomando un caramelo de menta los lunes y los jueves, vale, vamos a aplicar unos buenos cuidados paliativos. Y entonces, lo que te explican los creativistas es que en el momento en que empiezan a efectuar unos buenos cuidados paliativos, la demanda persistente de eutanasia desaparece, o sea, se convierte en algo anecdótico. El doctor, por ejemplo, Marcos Gómez Sancho, uno de los pioneros de los cuidados paliativos en España, eh, una, en una entrevista con Jordi Evole, que os recomiendo que la busquéis por ahí y que la, y que la miréis, son 10 minutos, está muy bien. Te explica, ¿no? O sea, siempre me bailan las cifras, son 28 años, 25.000 pacientes o 25 años, 28.000 pacientes. No bueno, sé sí, si sí, he repetido, bueno, ya va a también. Pues te lo dicen ¿no? después de 28 años y 25.000 pacientes, y esos 25.000, muchos, al venir a mí, querían morir, después de 28 años, solo hay dos demandas persistentes de eutanasia, ¿no? Es decir, ¿Qué quiere decir eso que la gente quiere vivir, ¿no? O sea, la gente no quiere morir. Lo que la gente no quiere es vivir un infierno innecesario, porque hay dolor evitable y hay dolor inevitable. Entonces, el dolor evitable, vamos a intentar evitarlo. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si en España, o sea, si estamos viendo que la gente que está sufriendo un infierno te pide morir, pero que no es que quiera morir, es que quiere dejar de sufrir un infierno, y en España tenemos a sesenta y pico mil, setenta y pico mil personas que están sufriendo un infierno, es una cabronada decirles, toma, una pistola. Puedes dejar de sufrir. Es una cabronada. O sea, lo cruel es esa ley que además, para más Inri, hoy, día de la vida, ¿no? se ha publicado en el BOE. ¿no? Eso es lo cruel. O sea, lo típico que estamos cansados de ver en las películas de a un tío al que le están torturando y al final suplica que por favor le maten. Ese tío no quiere morir. Ese tío quiere que dejen de torturarle. Es por eso es especialmente cruel que tienen en España a 60 y pico mil o a setenta y pico mil personas, que, están, o sea, que que la vida las está torturando el gobierno antes de ofrecerles, de, de asegurarse que el 100% de esas que lo pidan puedan tener cuidados predativos, lo que les dice es toma. ¿no? Entonces, el, el por qué se toma, pues o sea, yo tengo una buena intuición, no, no, no, no tengo una respuesta, mi intuición es que hay, hay motivos electoralistas, hay un motivo muy importante, que es un motivo económico, los cuidados son muy caros, son muy caros, y la otanancia es muy barata y muy fácil, ¿no? y entonces, claro, cuando identificamos esto, decimos un momento, que nos están ganando la partida, o sea, nos están pintando como los cabrones que queremos que la gente sufra, y aquí lo que está pasando es que estos tíos son unos macabros, o sea, tenemos un montón de gente sufriendo y en vez de asegurarnos que el 100% pueden recibir los cuidados que quieren y que necesitan, están ofreciendo un caramelo envenenado, ¿no? Y entonces ahí empezamos una campaña en, calle, en la calle, que a lo mejor alguna acción la habéis visto, a lo mejor no que sobre todo han sido en Barcelona, Madrid y Valencia ha, ha habido algunas que las hemos repartido un poco más y entonces empezamos a hacer acciones pues lo que decía Manuel de unas dosis letales ¿no? que eran unas dosis letales para que tu abuelo dejara de sufrir, que las repartimos por todo Madrid y ¿no? con calaveras todo en la web también veréis algo, si no en las redes pues también ahí tenéis algunos vídeos la verdad es que pues, es, es, es llamativo, también es bonito eh, pues hicimos un poco acciones en esa línea ¿no? o sea, en, en, en la línea de cambiar el discurso o sea, nos han intentado hacer creer que somos los malos de la película y aquí tenemos unos tíos que van a empezar a repartir cada menos envenenados ¿no? entonces, pues colocamos un alón en el centro de Madrid de 500 metros con una calavera y un mensaje luego hicimos lo de las dos letales. luego o sea, la respuesta evidentemente ha sido el silencio eh, pero bueno, ya era un poco lo que esperábamos luego hemos hecho una acción que esa es la última que hemos lanzado pensada para cada uno de los partidos políticos con un toque de humor ¿no? Un poco para, para, para llamarles la atención, ¿no? ya, pues, no sé, a ver si así, pues si tocas a su empresa, ¿no? si tocas a su bolsillo, ¿no? que son pues su, su empresa, su partido y su bolsillo son sus votantes, pues si tocas a eso y les pones un poco nerviosos a lo mejor responden, pero, pero tampoco. Luego, eh, para que no sea que no lo hemos intentado y que no lo hemos trabajado y que no nos lo hemos currado, eh, toda la campaña, todos los testimonios, artículos de opinión, las acciones, eh, reflexiones, claro, todo lo hemos maquetado muy bonito en un, en un dosier. Muy bien, maquetado Una cosa que si alguien quiere, pues que hable con Patricia, porque nos han salvado dossiers y podemos enviar dossiers a Valencia o donde haga falta para, para que los tengáis. Y entonces es un dossier de cien y pico páginas, muy chulo. No tengo uno aquí. Ojo, porque a lo mejor sí que tengo uno aquí. Mira, sí que tengo uno aquí. tengo uno aquí. Es este de aquí. aquí? ¿No? Entonces aquí tenemos pues toda la campaña, tal, de cuánto. Entrevistas, bueno. Pues... Eh, y eso lo hemos mandado a todos los senadores y a todos los diputados, ¿no? Pues para que lo tengan. Además estaba pensado especialmente para ellos, porque es una primera parte del dossier, que es pues, todos los testimonios de, de, de esos vividores, sus historias, tal. Y luego hay una parte más decalada, una, una parte más, más, pues más, un poco más profunda, ¿no? Pues, pues, si has conseguido mover el corazoncito de algún diputado, a algún senador, que luego llegue al contenido de peso y a lo mejor, ¿no? Obra, se obra el milagro que no sabemos si ha sido porque hay que sembrar y luego ya, pues, no nos pertoca a nosotros recoger, ¿no? Entonces, esa ha sido como la, la, la segunda parte. Luego también lo que hemos hecho es lo que os decía antes, ¿no? O sea, a esta batalla hemos llegado tarde, pero ya lo sabemos porque somos expertos en llegar tarde a todo, eh, pero hay que hacerla pensando en, pues, 10, 15 años, ¿no? Que no nos vuelva a pasar lo mismo. Entonces, lo que también hemos hecho, y mira, eso de tener los libros detrás, no solo los sino que a veces también funcionan. ¿no? Entonces hemos hecho un cómic, que es la residencia de los vividores, que, o sea, eh, en boca de gente que, que sabe mucho de, de estos temas, parece que, que es un cómic que está muy bien hecho. Digo, no os lo digo porque me gane la vida con eso, es decir, este cómic lo regalamos, Patricia, si quieres cómics en Valencia, también podemos enviar cómics en Valencia. Pero es un cómic que está muy bien hecho, pensado para, para, para chavales de 12 años, que toca el tema de la eutanasia, pero también toca el tema de la enfermedad. El tema de la muerte que, que, que son los temas que realmente hay que tocar toca el tema de la ancianidad el tema de la relación padres e hijos ¿no? entonces eso voy pensando un poco en o sea, la relación del de hombre con la enfermedad del hombre con la muerte no la podemos dejar a cuando uno ya tiene 40 años o sea, es una cosa que desde pequeño el, el, el niño se tiene que, que, que aprender a relacionar con la muerte, se tiene que aprender a relacionar con la enfermedad, se tiene que aprender a relacionar con el dolor y tiene, no, no se le tiene que esconder ¿no? lo de un mundo feliz que esconde en la muerte, no se le tiene que esconder, ¿no? Y entonces, bueno, pues también hemos, trabajando en esa línea, pues hemos hecho, pues este cómic, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco, ¿no? Pues lo que os decía, ¿no? O sea resulta que la eutanasia, pues no es una hora de misericordia, sino que es una gran crueldad, ¿no? Entonces en esa línea, pues trabajamos un poco para, para darle la vuelta ¿no? al, al relato que los malos, pues a través de testimonios muy, pues que llegan, que van dientes al corazón y tal, pues nos han intentado eh, engañar, ¿no? Y colar. Y esa, o sea, yo digo para ya ir cerrando, ¿eh? Sentido del dolor, ¿no? O siempre debate que identificamos que nos ha hecho, que hay que hacer. Luego vemos que lo cruel es la eutanasia, vamos a explicarlo, ¿no? Y luego mirando, lo que decía Manuel, ¿no? Mirando a los partidos, a los partidos, a los, a los países, en los que se ha Aprobar lo de antes que España, que son una miseria de, de países, son seis, creo que son cinco, somos el sexto, o sea, es una, es una vergüenza a nivel, a nivel mundial. Descubres una cosa que es, y entonces también hemos querido trabajar en esa línea de la campaña: que si nosotros hoy decidimos que hay vidas menos dignas, ¿no? pues hoy lo decidimos por una enfermedad física grave. ¿no? Te ponen el caso de. Raúl San Pedro, o te pone el caso que sea, ¿no? y con ese caso te lo usan de, mira qué crueldad mantener a esa persona sufriendo, ¿no? como si nosotros quisiéramos que esa persona mantenerla artificialmente viva solo para que sufra. Entonces, primero te ponen ese caso, pero luego pues a lo mejor ya eh, bastará con una enfermedad mental, ¿no? en la que ni siquiera tú eres libre, que tampoco en el otro caso eres libre para escoger, pero bueno, una enfermedad mental, luego será pues una depresión normalita, y luego será una mala temporada en el trabajo. ¿Y qué pasa? Pues pasa que si hoy nosotros como sociedad hemos decidido que nuestra vida puede ser que tenga menos sentido por una enfermedad física, psíquica, o por una mala temporada del trabajo, a lo mejor mañana el Estado lo decide por nosotros. ¿no? El paso previo a que el Estado lo decida por nosotros es que nuestros vecinos lo decidan por nosotros. No físicamente, pero sí moralmente. ¿no? O sea que empieces a ser mal considerado a lo mejor por, oye, tu padre tiene un cáncer, eh, administrale ya pues una dosis letal. ¿no? Entonces, y esto pasará. O sea, digo, pero es que es lógico que pase. Es decir, si nosotros como sociedad hemos legitimado que nosotros eh, podemos decir sobre nuestras vidas y ya hemos asumido que hay vidas que son menos dignas, por el motivo que sea, pero que hay vidas que son menos dignas, ¿por qué no va a poder el Estado en un futuro? Eh, decidir que hay vidas menos dignas. ¿no? Seguramente más otros criterios, pero ¿por qué no va a poder? Es decir, si realmente hay vidas menos dignas, ¿por qué no podemos eh, acabar con esas vidas? ¿no? Entonces, eso es un, un peligro que ya está pasando en otros países y que es un tema que yo veo también que ahora empieza a pasar con el aborto. ¿no? O sea, con el aborto, si asumimos que hay vidas que no merecen la pena ser vividas, ¿no? que es lo mismo que pasa con la autonancia, pero unos años antes, si asumimos que hay vidas que no merecen la pena ser vividas, si asumimos que hay vidas que es una crueldad incluso hacerlas vivir, entonces la cabronada es que tú tengas un niño con síndrome, un niño con síndrome de Down y nazca. ¿no? Entonces hoy tus vecinos te van a mirar mal, mañana el Estado te dirá que si lo tienes te lo pagas tú y pasado el Estado te dirá que no lo puedes tener. ¿no? Y lo que hemos votado en España básicamente es que dentro de unos años el Estado decida quién puede y quién no puede vivir. ¿no? Y ya para acabar, una metáfora que me gustó mucho de Carlos García Danero. Que salió en diciembre cuando se aprobó la. Bueno, cuando se hizo la primera votación en el Congreso de los Diputados, el 19 de diciembre creo que fue, salió a la tribuna y explicó en 30 segundos lo que es la eutanasia. Y dijo: Nosotros tenemos a una persona en una azotea, ¿no? Y esa persona va a saltar. Nosotros podemos, porque su vida es una mierda, por el motivo que sea, ¿no? Pues, Le ha dejado el marido, la ha dejado a la mujer, se ha quedado sin trabajo, tiene una enfermedad que está sufriendo mucho, lo que sea, me da igual. Y nosotros tenemos dos opciones: una es podemos subir, ¿no? Eso solo tenemos una opción, ¿no? que es subir, correr a por esa persona, abrazarla, preguntarle qué le pasa, consolarla, irnos al bar, emborracharnos, acompañarla, hacer lo que haga falta, ponerle al hombro las, las horas que haga falta para que esa persona no salte. ¿no? Hoy lo que hemos votado, decía Carlos García Ganero, es subir a la azotea y en vez de correr, abrazarla, correr y empujarla. ¿no? Y la eutanasia es eso. ¿no? Y hasta y, y, y acabo, al final me he más de lo que quería, pero que cuando empiezo... No paro. Eh, decía, me explicaba una anécdota, uno de los vividores de, del proyecto, que es Miguel Sagredo, ¿no? que es el, el director de una residencia de ancianos, ¿no? que él tenía el caso ¿no? de, una, de, una, de una usuaria ¿no? de, la, de la residencia, que un día pues, la hija le dice, y mi madre ya está muy", le dice al médico de la residencia, y mi madre ya está muy enferma, entonces ya está muy mayor, no le debe quedar mucho, ya no se entera de nada, o sea que ya está. Está, bueno, pues ya tiene un deterioro cognitivo importante. Eh, si sí, puedes ayudarla ya, que se vaya al otro barrio y le pones una inyección, lo que sea, y ya aguantas. Mm, entonces el doctor dijo, vale, vamos a hacer una cosa. Eh, vamos a, yo salgo fuera, entonces como tu madre está bastante cascada, yo creo que con que la aguantes un cojín en la cara durante unos 15 segundos, con eso ya la dejas frita, entonces tú haces esto, sales, me dices que tu madre está muerta, yo entro y certifico la muerte, ¿no? la mujer, pues tú estás loco, lo que me estás diciendo, que a mi madre y tal. Y le dijo, bueno, ¿y tú a mí qué es lo que me estás pidiendo? ¿no? Bueno, escribí, ¿no? quieres que lo haga un poco más, más, que parezca algo más humano, pero qué es lo que me estás pidiendo, ¿no? Y ya está, me callo. Gracias por escucharme. No sé cuántos queráis, pero un placer. Muchas gracias. Eh, no, no solo no quedan los mismos que antes, sino que hay más. O sea que, que vamos bien. Eh... Tenemos un, muchas gracias ¿eh? a los tres y yo creo que además habéis com, complementado muy bien las intervenciones para dar una visión global de lo que es, de lo que es la, la eutanasia eh, y lo que supone. ¿no? Eh, hay un montón de preguntas que vosotros también podéis estar estáis viendo. Eh, la primera pregunta va para, para el doctor Manuel Martínez Seyes, que es ¿qué diferencia hay entre eutanasia y suicidio asistido? Yo además añadiría... Otra pregunta que creo que no está hecha entre los asistentes, que es, que es mía, a ver cómo lo explico. Eh, ¿Cómo ver la frontera entre dejar morir a una persona? O sea, hay veces que no sabemos si, si tenemos que dejarla morir porque el hecho de tratar de, de cuidarla se, se puede interpretar o se puede ver como encarnecimiento terapéutico. Entonces, ¿dónde están los límites si dependen del tipo de la enfermedad, del estado del paciente? Que, que nos explicarás también, que yo creo que va unida una pregunta a la otra. Muy bien, eh, la primera tiene una respuesta fácil, la segunda no es tan sencilla. ¿no? Eh, la primera, eh, la eutanasia es, como he dicho, una acción que acaba con la vida de un paciente. Mientras que el suicidio asistido, en el suicidio asistido el médico lo que hace es una receta, eh, el paciente se va a la farmacia con esta receta, que pues, en el fondo es una receta de un veneno, ¿no? Pues el farmacéutico te da el preparado, el paciente sale a su casa y se lo toma, o como decía antes, o no se lo toma, porque en odegón hasta el 35% no se lo toma. Es decir, aunque desde el punto de vista ético y moral son bastante parecidas pues es un poco eh, distinto, ¿no? porque eh, de cierta forma eh, eh, cuando se hace eutanasia se produce la muerte del paciente directamente por la acción, mientras que en el suicidio asistido pues lo que hace el paciente es con la receta conseguir un preparado que usa para suicidarse. ¿no? Y por eso también decía que desde el punto de vista legal, eh, aunque la eutanasia solo está aprobada en cinco países, el suicidio ha existido en algunos más, tampoco muchos más, pero en Europa tenemos Suiza y Alemania y en el resto del mundo Japón, algunos estados en Estados Unidos y también algunos en Australia, ¿no? Entonces, bueno, si tiene una diferencia, yo diría que legal, ¿no? Y respecto a la segunda pregunta de que cómo saber si un acto es eutanasia eh, o eh, la adecuación del esfuerzo terapéutico, la retirada del esfuerzo terapéutico, es decir, y nosotros hoy en día tenemos aparatos que hacen un poco de todo, entonces si un paciente tiene una situación que creemos que va a ser reversible, pues nosotros le podemos poner aparatos que hacen de corazón, de pulmón, de riñón y esto... Tiene sentido hacerlo, ¿no? Pero tiene sentido mientras pensamos que la situación es reversible. Si se ve que la situación es irreversible, lo que no tiene sentido es mantener a ese paciente artificialmente con vida. ¿no? Y ahí lo adecuado es retirar estas medidas. Con lo cual la diferencia sería que en la eutanasia, tú tienes un paciente que eh, le matas porque le eh, inyectas un veneno o haces una acción con el objetivo de matarle, mientras que eh, en la adecuación del esfuerzo terapéutico lo que haces es retirar medidas cuando esas medidas ya no tienen sentido seguir con ellas. ¿no? Entonces, bueno, son dos cosas muy distintas, pero es verdad que hay que analizar cada situación de forma individualizada. Muy bien, muchas gracias. Eh, eh, hay una pregunta que yo creo que más, va más orientada hacia, hacia Encarna. ¿no? A, a Encarna. Eh, ella dice... Eh, a ver, si es que ahora he perdido la pregunta. Ah, si, puede, si se pueden hacer cuidados paliativos a los pacientes en su domicilio eh, por su médico de atención primaria. Que eh, la persona que hace la pregunta piensa que los médicos de atención primaria están perfectamente preparados para hacerlo y que lo mejor ¿no? para, para, el, para el enfermo es dejarlo morir acompañado de los suyos como quiera y, y donde quiera, ¿no? sabiendo que que se va a morir, pues estar lo mejor acompañado y cuidado posible ¿no? y cómo. Estoy totalmente de acuerdo con lo que comenta. Nosotros en Laguna también hacemos cuidados paliativos domiciliarios y eh, los médicos y las enfermeras de atención primaria están muy bien preparados y atienden perfectamente bien a los pacientes que están más o menos estables en sus domicilios y nosotros nos coordinamos con ellos. Eh, hay distintos niveles de, de atención de cuidados paliativos. Entonces podríamos decir que está en el nivel básico y que podrían estar perfectamente y que están perfectamente preparados. También hay que formarse un poquito, pero eh, están muy bien preparados para atender a los pacientes en, en los domicilios. Pacientes más o menos estables y más o menos sin grandes problemas. ¿Cuándo entraríamos los expertos? Pues cuando hay problemas... Que, que son muy difíciles de resolver. A veces hay dolores neuropáticos que tenemos que rotar a metadona, que tenemos que hacer un seguimiento muy, muy cercano, tenemos que ir a veces a diario a ver a esos pacientes, dedicarles mucho tiempo, mucho esfuerzo, en pacientes muy complejos eh, y y hay situaciones en las que tampoco en el domicilio es posible atenderlo, o sea, eh, lo que dice es totalmente cierto y, y me parece muy positivo, ¿no? Que tenemos que preguntarle al paciente y a la familia dónde desean estar y, y dónde... Prefieren que acabe sus días, ¿no? Y vamos a, a, a respetarlo lo máximo posible, pero hay en alguna circunstancia, pues que es complejo atenderle en casa y nosotros lo intentamos y estamos ahí, y, y a veces hay situaciones que requieren, pues, de toda nuestra expertía para, para controlar, ¿no? Y ahí en algún caso, pues imagínense que necesita una sedación por propofol pues es que tenemos que ingresar y hacérselo en, en el hospital, ¿no? Entonces, eh, totalmente de acuerdo, eh, los, los médicos y las enfermeras de atención primaria pueden atender, podríamos decir, en un primer nivel en cuidados paliativos y, y lo hacen excelentemente bien y nos coordinamos y hoy vas tú y haces esto y mañana voy yo y hago lo otro, o sea que, que totalmente de acuerdo y, y lo mejor es que trabajemos al unísono y coordinados, y, pero hay momentos en los que hay problemas graves que necesitamos entrar y que, y que para aliviar y para solventar esos problemas, ¿no? Y ya si me permites, Patricia, esta misma persona, pues comenta lo del testamento vital en la historia clínica, que es muy importante. Eh, el testamento vital en principio es un documento administrativo, un documento legal. Nosotros hablamos más bien de planificación adelantada, de de los cuidados. ¿no? Entonces nosotros preferimos siempre que el paciente pues, esté consciente, como estamos viendo los problemas que probablemente vayan a ocurrir, hablar y debatirlo con ellos. ¿no? Es decir, una persona que tenga una disnea, una insuficiencia respiratoria importante y que vemos que se está aumentando y que está prolongándose y que, y que no vamos a tener por, por esa situación, a lo mejor los recursos suficientes podemos hablar con ese paciente. cuando esto sea insoportable para usted, que le gustaría que le durmiéramos, le gustaría pues, que está relajado, tranquilo, con una sedación y hablamos con, con el paciente. ¿no? De, entonces, el prever las posibles complicaciones que habitualmente son relativamente fáciles, estudiarlas y ver por dónde va el curso de la enfermedad y hablar con el paciente sobre las posibles soluciones, ¿no? lo que le gustaría eh, que, tra que tratásemos con él, para nosotros es súper eficaz y, y, y lo mejor. ¿no? Y, y también si me permites ya para, para avanzar en, en, en la última pregunta ¿no? de cómo diferenciar si se están aplicando cuidados paliativos o eutanasia, me parece que, que el doctor Manuel lo ha explicado muy bien ¿no? cuando, cuando se quiere provocar la eutanasia, pues es fundamental la intención, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere hacer con este paciente? ¿Quiero eliminarle o quiero eliminar ese síntoma? ¿no? Si quiero aliviar el síntoma, lo que estoy es eh, queriendo a esa persona que esté lo mejor y lo más confortable posible. A veces, para, para solucionarlo, no hay ningún otro medio posible y vamos a sedarle. Y lo que quiero es aliviar ese síntoma que está siendo insoportable para esa persona. Si lo que quiero es eliminar a esa persona, quiero quitarle la vida, pues estoy haciendo eutanasia. Entonces, ¿qué es lo que, ¿cuál es nuestra intención en, en, el, en la aplicación de los tratamientos o de las medidas terapéuticas? ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que queremos hacer? Y en base a eso, pues estaremos haciendo cuidados paliativos. Queremos aliviar el problema que le está haciendo sufrir a esa persona. Queremos. Paliar esa situación o queremos eliminar a la persona. Muchas gracias y muy interesantes estas preguntas. Muchas gracias. Eh, bueno, se hace tarde. Eh, hay, una, hay un comentario de otra persona que dice que si con esta ley se puede ser perjudicial solicitar una discapacidad o una ayuda domiciliaria de los servicios sociales o una invalidez. Eh, esta, no sé si Chauma quiere comentar algo, pero yo creo que va unido a... a a, lo, a una de las cosas que ha dicho, ¿no? El, el, el hecho de que sea un derecho, pueda ser un derecho a aplicar la, la eutanasia, puede acabarse convirtiendo en una obligación, ¿no? Que yo creo que, no sé si queréis decir algo sobre esto a alguno de vosotros. Eh, Chao, a lo mejor, ¿no? Es un poco lo que, lo que tú habías comentado al principio. Sí, no, a ver, o sea, digo, los expertos ya han hablado. Lado. Yo, yo soy el, sí. el telonero, pero, pero sí que es verdad que es, es, o sea, es, es, es lógica ¿no? que, si, que si como sociedad legitimamos y aceptamos, asumimos que hay vidas que por razón X pues, eh, menos, son menos dignas, pues, pues ya está. O sea, digo, estamos dándole al, al Estado la potestad de decidirlo él en un tiempo no muy lejano. Sí. No sé si la pregunta va por ahí. No, pues que... Sí, yo creo que lo que, lo que, lo que, lo que dices un poco, o sea, yo cuando te estaba escuchando, eh, yo como trato con, con personas vulnerables, embarazadas, que se plantean el aborto como una opción, sí que en muchos casos, es lo que has dicho tú, no en muchos casos vienen diciendo, se sienten caprichosas por plantearse tener su hijo. Porque el, el hecho de que el derecho del aborto se haya convertido en un derecho, en una opción, en algunos casos parece que es una obligación. Y que una persona cuando está en unas circunstancias eh, muy duras, con... le dicen, pero ¿dónde vas? Eh, ya tendrás tiempo de tener tu hijo, ya tendrás tiempo. Entonces, la, la mía como si fuera una caprichosa, ¿no? O el que tiene... O, o... O un inconsciente, si es un síndrome de Down o no. Entonces, por ahí va también el tema de la eutanasia. Ahora mismo, en general, la sociedad no ha aceptado la eutanasia, pero con el tiempo, poco a poco, nos pueden ir haciendo ver que el que no se eutanasie es, es un inconsciente, es un egoísta, eh, tiene a su familia cuidándole sin medios, ¿no? Entonces, y los, y los trabajadores sociales, pues lo mismo, dicen, pero dónde va, ¿dónde va usted a cuidar a esta persona si, si, si lo que mejor que puedo hacer por ella es, es dejarla morir, no? Yo creo que va por ahí. Ya. Yeah. Eh, bueno, yo, yo, yo, yo solo quería comentar que puede llegar algún momento que alguien que tenga un familiar... Con discapacidad o con algún tipo de invalidez, pues que tenga miedo de llevarlo a un centro sanitario, ¿no? que es un poco el mundo al revés ¿no? En este sentido, eh, la objeción de conciencia, que, que lógicamente eh, haremos muchos médicos, eh, va a ser una objeción de conciencia individual pero si se consigue y que en un centro todos los profesionales, estoy pensando por ejemplo en Laguna, no sé si luego encarna nos puede decir algo de esto, todos los profesionales y si dan objeción de conciencia, ese centro, digo centro que puede ser un hospital o puede ser una residencia de ancianos, ¿no? podría decir somos un centro libre de eutanasia, es decir, usted puede traer aquí a su familiar con todas las garantías de que aquí ninguno de los que trabajamos aquí eh, va a practicar la eutanasia. Ya. Pues, Señor sí Vives, le que... hacen una pregunta. Señor Vives, le preguntan por qué piensa que, que en Europa todas esas atrocidades pseudohumanitarias empiezan por Holanda, Bélgica. Eh, ¿Por qué en países comunistas puros se aplica por el Estado? Yo creo que es una afirmación. Entonces, a ver. Ah, no lo sé. No lo sé, es que no, no, no, ya te digo, yo soy un peleador, no lo sé. Ya te digo, o sea, yo lo que entiendo, digo, porque es de, de, de todas las respuestas, y tiene la respuesta la que me parece más razonable, es la cuestión económica. O sea, yo entiendo que el motor que mueve que España quiera eh, tener una ley de eutanasia es, un, es, o sea, es, es una cuestión de, de dinero. Entonces, venderlo así te convierte en un monstruo. Es decir, si tú dices que, que, lo, que lo que está detrás de, de, de, de la voluntad de tramitar esa ley es el dinero, te convierte en, en lo que en el fondo eres, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues hay que pintarlo muy bien, Y entonces hay que pervertir el lenguaje y hay que hablar de muerte digna, y hay que hablar de ayudar a morir, y hay que hablar de buen morir, ¿no? ¿Quién está en contra de la muerte digna? ¿Quién está en contra de ayudar a morir? ¿Quién está en contra de...? ¿no? Entonces, y nos confunden y estamos y perdemos el tiempo con tendrías cuando al final, o sea, la razón es tan sencilla como por una cuestión económica. He visto que ha vuelto a preguntar, o sea, que ha... Sí, que si hay alguna razón en esa sociedad es que lo justifique, el envejecimiento, la soledad, bueno, es el emotivismo, ¿no? También el emotivismo moral, el, lo que estás diciendo tú, o sea, a lo mejor el Estado lo promueve por, desde el punto de vista económico, pero la sociedad lo compra porque se mueve por emociones y por sentimientos y, y, y a nadie nos gusta ver, ver sufrir a otro, ¿no? Y luego pues evidentemente una sociedad completamente atea donde pues a lo mejor el, el, el sufrimiento no, no tiene no tiene sentido, ¿no? No lo sé tampoco. Yo creo que va por ahí. Es una sociedad completamente emotiva. No, no nos gusta el, el, el O sea, digo a, a lo mejor nos ligamos liamos y nos vamos por los cerros de Úbeda. Pero a mí sensación, o sea, yo no me imagino en una época prehistórica a los, a los neandertales o los que fuera que estaban en ese momento allí eh, haciendo otra cosa que acompañándose. O sea, cuidando de los yo, suyos. Yo, o sea, yo creo que para llegar al punto en el que ves como bueno y como humano matar al vecino porque crees que está sufriendo, o sea. Para llegar, a esa para, para llegar a esa reflexión, te, o sea, nos tienen que haber metido mucha mierda en la cabeza. Porque yo creo que de normal no te sale eso. De normal te sale proteger, de normal te sale cuidar, de normal te sale intentar aliviar hasta el último suspiro, hasta el último aliento. O sea, eso es lo que te sale de normal. Entonces yo creo que o sea, tienen que habernos metido mucha, mucho veneno para que ahora lo normal sea eso y tenemos que ir haciendo equilibrios para intentar explicar ¿no? lo, lo, lo que tendría que ser algo como muy compartido por todos. Oh, no sé, me estoy liando. Es que no son buenas horas para estar aquí hablando. <risa> lo dejamos ya, lo dejamos ya. Bueno, vamos a dar gracias. Bueno, os doy las gracias a los tres, ¿no? Por, por vuestra participación, por vuestro... Yo, si me sí, permites, Patricia, un segundito, sí. nada sí. más por decirle al doctor Don Manuel que en el último congreso que tuvimos de AEBI, justo antes de que empezara el COVID en, en octubre del, del 19... Eh, hubo una comunicación que a mí me encantó hablando de la objeción de conciencia como persona jurídica. Entonces llamaba la atención y decía, porque una empresa tiene responsabilidad jurídica y tú tienes que pagar tus impuestos y eres penado como entidad jurídica y sin embargo no se permite una objeción de conciencia jurídica. ¿no? Solo, te, solo te permiten personal. Y decía, ¿por qué? Si sí, puede ser que todas las personas de allí lo firmen y esta, en este centro, esta entidad jurídica, no se va a hacer aborto, no se va a hacer eutanasia. ¿no? ¿Por qué no se permite? Mientras que, por otro, a nivel económico sí que te, tiene responsabilidad. ¿no? Entonces, es un contrasentido. Yo pienso que por ahí también se puede pelear y se puede luchar. Nada más. Encarna, perdona, una última pregunta porque me has, me has creado una duda. Eh, un hospital privado puede hacer una, una objeción jurídica, ¿no? No, por ley, no. No. no Entonces los no. hospitales, por ejemplo, católicos, que forman, que son instituciones, religiosas? Lo tienen que hacer a nivel particular, individualmente, no está, no, está re, no está, reconocido. Por eso, por para eso para el digo, aborto? para el aborto tampoco. O sea, eh, eh, la, la objeción es personal. No, no puede haber objeción jurídica de entidad jurídica, de persona jurídica. Entonces, que es un contrasentido. Eh, a nivel legal porque, por otra parte, tú, tú tienes que pagar tus impuestos y pobre de ti como no pagues, por ejemplo, no como entidad y eres responsable. Entonces, tendríamos que ir por ahí porque habría muchas entidades que lo firmarían ¿no? y ayudarían a que no se cometieran estos delitos humanos. Bueno. Antes de terminar, quiero, con, quiero compartir una, una reflexión, de uno, porque yo creo que merece la pena y ya terminamos, ya que nadie escriba más, que luego me veo tentada a, a decirlo. Pero hay un anestesiólogo que acaba de hacer una, una reflexión, ¿no? Dice que, que, bueno, que él se vio obligado, ¿no? Que le preguntaron si estaba dispuesto a anestesiar a pacientes para, para abortar, que dijo que no, jugándose evidentemente el puesto, ¿no? Yo creo que esto es heroico hoy en día y que vemos pues, que la historia se repite, ¿no? Y que él y otras personas tendrán que decir, otros sanitarios, ¿no? Anestesiólogos o enfermeras, pues tendrán que dar su testimonio y tendrán que, que decir que no, ¿no? Y no, no, no, no hay que pedir perdón, por la no, perdón, pero yo creo que es una reflexión muy, muy buena y que anima a todos a, pues a, ¿no? A, dejarse, a dar testimonio y en este caso yo creo que es importante de dejarse la piel, ¿no? Bueno, ya finalizamos. So, so, solo puedo aclarar que eh, la ley lo que dice es que hay que hacer un registro. Eh... No especifica cómo, o sea, la ley es confusa también en su aplicación. Yo creo que al final, como la sanidad está transferida a las autonomías, vamos a tener eh, 17 formas distintas de aplicarla y yo creo que eh, se puede hacer mucho hablando con los distintos gobiernos autonómicos. Yo ya lo estoy haciendo aquí en Madrid. Y en el caso concreto del registro, yo lo que voy a intentar es que o no exista el registro, que esto sería lo ideal, pero bueno, la ley sí dice que tiene que existir, cuando curiosamente va contra la ley de protección de datos, porque es un registro en temas particularmente sensibles, como son los valores, las creencias, etc. Nosotros lo que vamos a intentar es que si tiene que existir un registro, sea un registro anónimo en el Colegio de Médicos, que eh, ni la consejería ni, ni los hospitales puedan acceder a, eh, qué pacientes han hecho objeción para intentar limitar las consecuencias que pueda tener la objeción a nivel laboral, porque mucho me temo que como bien dice eh, Carlos, pues esto puede tener consecuencias, entonces en esa entrevista que le hicieron a él, pues eh, dentro de unos meses le podrían preguntar, oiga, ¿y usted estaría dispuesto a hacer eutanasia? Y si dices que no, pues lo mismo, eh, pues contratan a otro anestesiólogo, ¿no? Entonces, es una preocupación grande y yo creo que tenemos que luchar desde los colegios de médicos para que si hay objeción y yo creo que además que va a haber objeción masiva yo creo que va a haber mucha objeción, es verdad que no va a ser una cosa universal entre otras cosas porque hay médicos, yo qué sé, si yo tengo un hermano que es dermatólogo bueno, que, que, que pueda objetar un poco, pero que esto no, no le va a afectar, ¿no? Entonces, claro, pero bueno, eh, en algunas especialidades sí afecta mucho, yo creo que sí va a haber objeción, pero que es verdad que, que, que puede haber miedo. Aquí en Madrid hay muchos médicos que, que re, renuevan los contratos cada seis meses, entonces, bueno, si haces objeción, pues lo mismo luego no te renuevan, ¿no? El registro tendría que ser a la inversa, eso es verdad, porque la ley te obliga a ir contra el código deontológico. Entonces, si hay algún médico que esté dispuesto a hacer eso, sería el que se tendría que significar. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a los tres ¿no? por vuestra participación y, y bueno, por ¿no? que se, se ha visto ¿no? el, el compromiso constante en, en la defensa de la vida, ¿no? Y ya para finalizar, eh, quería animar a todos los que nos, los asistentes, que han sido bastantes, a que nos comprometamos todos a dar esta batalla, ¿no? Porque yo creo que en esto se juega la, el futuro de la sociedad. Eh, y bueno, y, y luego también terminar con un mensaje de esperanza, lo ¿no? Que estaba pensando ahora, que, que confío en que en algunas comunidades autónomas, pues, ¿no? Como Madrid, to, al estar en la, la, la, la, la sanidad, pues distribuidas a través de las comunidades autónomas pues que entorpezcan la aplicación de la ley no. que también espero que la cuestión sea elevada al Tribunal Constitucional que sigamos el ejemplo de, de Portugal y que tratemos por todos los medios de respetar y proteger el derecho a la objeción de conciencia ¿no? lo que estabais diciendo ahora por parte de todos los profesionales médicos y, y bueno, pues muchísimas gracias a todos y, y buenas noches Buenas noches Gracias. Adiós. Chao. Buenas noches. Adiós. Gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias a vosotros. Adiós.